Bueno, pues vamos a continuar con, con la parte que nos queda, eh, que sería cómo solucionar estas externalidades y hablamos un poco también de los bienes públicos. Nos hemos quedado, como recordáis, en esta diapositiva en la que estábamos hablando de, de este triángulo amarillo, ¿no? que era el coste social agregado de las externalidades negativas. Es decir, todo el triángulo lo que haría sería eh, sumar... El coste social marginal de cada una de las distintas cantidades, si lo sumamos, pues al final sería coste social agregado. Nos sumaríamos el, lo que aumenta el coste eh, con cada unidad marginal que aumenta en, en la producción. Y si sumamos esos pequeños aumentos marginales, en su totalidad, desde Q estrella hasta Q1, lo que obtendríamos sería el total del coste social de haber eh, tenido en cuenta esa, esa externalidad negativa. Espero eh, que me esté explicando lo suficientemente bien. Más cosas de esta gráfica que pueden resultar interesantes eh, para vosotros. Si yo os pidiera ahora que calculaseis la, el excedente del productor y del consumidor y cómo varía y si esa externalidad negativa estaba produciendo una ineficiencia o no para mi mercado, es decir, si pasar de la situación en la que produzco Q1 un precio P1 a, de pasar de esa situación a la situación en la que produzco Q estrella a un precio P estrella es bueno o malo para la sociedad, es decir, aumenta la eficiencia o disminuye la eficiencia de la sociedad. Me imagino que todos sabréis ya calcular el excedente del producto y del consumidor en estas dos situaciones. Para resumir un poco y que sepáis cómo se calcula, aunque no lo voy a hacer, en el punto donde produzco Q1 a un precio P1, el excedente del productor estaría representado por todo el área que está por debajo de ese precio. A ver si funciona el ratón y os lo puedo enseñar. Por todo el área que está por debajo de este precio y por encima de la función de oferta. Eso sería el excedente del productor, ¿vale? Todo este triángulo entre comillas que hay aquí, porque no es exactamente un triángulo. Para saber cuál sería el excedente del consumidor, pues todo lo que hay desde ese precio hacia arriba y por debajo de la demanda. vale, Todo lo que hubiera por ahí. Tendríamos que saber dónde, dónde se corta la demanda con, la, con la, el eje de los precios. Y todo ese triángulo que queda por ahí sería el excedente del consumidor. vale. Si lo sumo, pues tendría el excedente eh, en total de la sociedad. Y en la siguiente situación... Pues volvería a calcular mi excedente del productor sabiendo que es todo lo que hay por debajo del precio y por encima de la nueva curva de oferta, ¿vale? O sea, este triángulo, todo lo que hay por encima de la línea morada y por debajo del precio, ese sería el excedente del productor. Y el excedente del consumidor sería todo lo que hay por encima de ese precio y por debajo de la demanda, ¿vale? Y ahora vosotros tendréis que comparar si esta situación es mejor que la anterior o no, ¿vale? Calcular la, los cambios en las áreas podría ser una pregunta de examen, por ejemplo. Entonces, ya pasando a cuáles son eh, o cómo resolvemos las ineficiencias que se provocan a través de las externalidades eh, negativas principalmente, aunque también positivas veremos eh, alguna. Eh, una de las primeras formas de resolver estas externalidades que se producen en el mercado sería lo que se denominan los impuestos, pero también subvenciones piguvianos. Este nombre de pigubiano viene en honor a Arthur Pigou, que fue el primer economista en proponer esta solución para el caso de las externalidades negativas o positivas. Serían impuestos en el caso de las externalidades negativas y subvenciones en el caso de las externalidades positivas para fomentar que se produzca eso que nos causa una externalidad positiva a la, a la sociedad. Vale, en el caso de los impuestos, que sería esta gráfica en concreto eh, aquí tenéis un, esta recta amarilla, sería el coste eh, el coste externo marginal que teníamos en la diapositiva anterior también Lo que pasa es que en el caso de la diapositiva anterior estaba representado por una línea Por una recta creciente, o sea con pendiente positiva Mientras que en este caso suponen que ese coste externo marginal es constante vale Para simplificar simplemente Por lo que si el gobierno pretende eh, evitar que existan las externalidades negativas O que por lo menos las eh, empresas las tengan en cuenta a la hora de producir tendrían que calcular eh, los impuestos que van a poner estas empresas contaminantes los que están produciendo estas externalidades negativas, pero para ello tendrían que saber muy bien cuál es este coste externo marginal, cuál es el coste real que está causando esta externalidad negativa a la sociedad. ¿Y cómo puedo calcularlo? Bueno, en este caso sería muy fácil porque me lo tienen puesto aquí en una recta, o sea que lo único que hago es igualar mi impuesto al coste externo marginal igual el impuesto al coste externo marginal y como el impuesto va a ser exactamente igual al coste externo marginal, pues para tenerlo en cuenta les impongo a las empresas que por cada unidad producida tengan que pagar ese impuesto. Ese sería el mercado. ¿no? Todas las empresas que funcionan en el mercado tendrían que pagar por cada unidad producida ese impuesto. Por lo tanto, su coste se ve aumentado exactamente en la cantidad de ese impuesto. Entonces, si nos fijamos aquí, nuestra curva de oferta. Han principal o la primera que tendríamos sería esta línea roja, no? esta recta roja, la curva de demanda sería la azul, ¿vale? y entonces el primer punto de equilibrio, si no tenemos en cuenta el efecto de la externalidad, sería la Q de mercado, ¿vale? está todo en inglés, pero bueno, como todos sabéis inglés, y el precio de mercado sería este que tenemos aquí, o sea que partiríamos de la situación B. Que el gobierno decide ponerse impuesto, que es exactamente igual al coste externo marginal, pues mi curva de oferta se desplaza hacia la izquierda porque aumenta el coste y cuando aumentan los costes, los costes al aumentar se desplazan hacia la izquierda ¿vale? para poder aumentar en esta, okay. aquí es donde se representan, en este eje. Eh, aumenta el coste exactamente en esa cantidad, vale, en ese impuesto. Por lo tanto, nuestra nueva curva de oferta va a ser la curva anterior de oferta, es decir, el coste marginal anterior más el impuesto. Y con eso pasaríamos a producir o a intercambiar en este mercado la Q óptima, que sería la Q óptima teniendo en cuenta esa ineficiencia causada por la externalidad, a un precio algo mayor, ¿vale? Como habíamos indicado. O sea, esto sería una forma de tener en cuenta esa externalidad negativa en el caso de que la empresa por sí misma no decidiera reducir la contaminación produciendo un poco menos. Ahora imaginemos el caso contrario, el caso de una subvención piguviana. Si sí, se trata de una subvención piguviana, imaginemos, por ejemplo, a mí se me ocurre las vacunas, no sé si es un buen ejemplo, creo que ya además, lo he puesto en, en otros casos. Si, si hay empresas que van a producir vacunas y eso es un bien para la sociedad porque podemos ir, crear inmunidad de grupo, ahora que un tema de plena actualidad, imaginemos que hay una empresa que decide crear eh, la vacuna del coronavirus. Entonces, la, el gobierno lo que va a hacer es subvencionar eh, eh, ese, coste, ese, perdón, ese beneficio externo marginal que provoca la vacuna, ya que provoca un beneficio para la sociedad en su conjunto. El beneficio sería, en este caso, igualmente una constante, porque cada unidad nueva, suponemos, cada unidad nueva de vacuna que se produce, suponemos que eh, aumenta en la misma cantidad el beneficio que la unidad producida anteriormente, ¿vale? por eso sería constante esta curva de de beneficio externo marginal entonces yo lo que hago es igualar la subvención que yo doy como gobierno a ese beneficio externo marginal que he calculado que me supone esta vacuna y al igualarlo lo que ocurre en este caso es que en lugar de verse reducido el coste pues va a afectar a la demanda porque como yo subvenciono las vacunas pues aumenta la demanda porque el precio que tiene que pagar cada persona que compra la vacuna es un poco más bajo ¿vale? en este caso como aumenta la demanda eso afectaría el precio por lo tanto se produciría una cantidad mayor que en, que en el, la situación anterior cuando no se tenía en cuenta esa, ese beneficio externo marginal se produciría una cantidad mayor vale porque aumenta la demanda de vacunas hay más gente que se quiere vacunar y el precio al final aumentaría ¿vale? eh... Esto es lo que se provocaría a través de una subvención pigoviana, como hemos dicho. Entonces, eh, aquí, como hemos dicho, esta línea, esta recta, te, sería el beneficio externo marginal, se igualaría a la subvención, mi curva de demanda inicial sería esta, mi nueva curva de demanda sería aquella que tiene en cuenta ese beneficio externo marginal o aquella que tiene en cuenta esa subvención ¿vale? que yo he, he provocado. Este ejemplo de las vacunas os puede resultar un poco raro porque quizás si yo estoy subvencionando, al final lo que estoy subvencionando es cada unidad que produce la empresa. Por lo tanto, en lugar de afectar a la, a la curva de demanda, podría afectar a la curva de oferta. Quizás no es un ejemplo realmente bueno, pero no sé, quizás podáis pensar vosotros en algún ejemplo que en lugar de afectar a la empresa en sí, porque no subvenciono yo cada unidad que se vende, sino cada unidad que se compra... Eh, por ejemplo, devolviendo parte del dinero a aquellos consumidores que deciden demandar eh, la vacuna o comprar la vacuna. Si yo como gobierno digo a cada persona que compre la vacuna le voy a devolver eh, X dinero, pues la demanda de vacunas aumenta. Se me ocurre un ejemplo así pensando ahora. El caso de de los coches, cuando compramos un coche nuevo nos dicen está el plan Renove o está el plan PIB ¿no? que, que había antes, ya no sé ni ahora cómo se llama, como porque lo van cambiando cada gobierno que entra y yo hace ya tiempo que no me compro coche, pues eh, esa subvención sería por el lado de la demanda, porque el gobierno da dinero a cada unidad que el consumidor compra, ¿vale? Eh, bueno, por lo tanto pasaríamos del punto B al punto A. Donde, como hemos dicho, la cantidad intercambiada es mayor y el precio también es mayor porque ha aumentado la demanda. Y el acuerdo de oferta en este caso no, no habría cambiado. Bueno, y en segundo lugar, veamos también el efecto de una cuota. Eh, imaginemos que en lugar de decidir eh, imponer un impuesto, el gobierno decide establecer una cuota, es decir, una vez que llegue la empresa o el mercado en general a un determinado nivel, a partir de ahí ya no se puede producir más. Habría que parar la producción. Esto ocurre en este, en este caso con esta gráfica. ¿no? El, la situación inicial sería donde la curva de demanda y la de oferta inicial, que es la recta de color rojo, se cruzan en el punto B eh, igual que antes, en ¿no? la diapositiva de antes. Tendríamos eh, que se intercambia esta cantidad de mercado, a este precio de mercado. Y ahora, para tener en cuenta la recta que representa el coste externo marginal, que sería esta recta amarilla de aquí, pues lo que hacemos es introducir una cuota. Es decir, que a partir de Q estrella no se puede producir más. Por lo tanto, las empresas van produciendo su nueva oferta. Sería toda esta línea que coincide con la curva de oferta anterior. Y a partir de ahí, su oferta se queda ahí clavada ¿no? en Q estrella. Ya no se puede producir más. De, de esta cantidad. Eh, por lo tanto, el, el nuevo coste marginal sería pues, precisamente esta línea que representamos, que primero es, eh, primero es eh, con pendiente positiva y luego ya su pendiente se vuelve vertical. Eh, en este caso... La empresa produciría, o el, perdón, la empresa no el mercado, produciría una cantidad Q estrella que sería la óptima y esta cantidad Q estrella coincidiría precisamente con lo que se produce si, si hubiera un impuesto y eh, se produciría o se intercambiaría esta cantidad al precio P estrella, que sería el precio óptimo de eh, mercado en el caso de que se tuviera en cuenta esa externalidad negativa. Aquí... Igualmente, como hemos hecho en dos diapositivas atrás, sería interesante que os fijéis en cómo calcular las, eh, los excedentes del productor y del consumidor, porque puede ser que, que os pidamos cómo calcular eh, ese detalle y, y ver si hay alguna parte que se quede el Estado. En el caso del impuesto, repasar un poco lo del cuatrimestre anterior porque eso ya, ya lo hemos estudiado anteriormente. Si hubiera un impuesto, hay una parte que se queda el Estado. Si tenemos una cuota, el Estado no se apropia de ninguna parte de excedente, por lo tanto eso va a afectar a, los, a la sociedad en su conjunto. ¿vale? A ver ¿Cómo afecta esto a los excedentes, como decíamos? Y luego ya tendríamos el caso de las normas. Si veis eh, esta diapositiva, está, en este caso está excesivamente esquematizada, pero lo que he hecho ha sido añadiros bastante información sobre la explicación de la misma en los apuntes que he elaborado. Toda esta parte vendría también del libro de Pindic, eh, al que he citado directamente porque he utilizado gran parte de, del capítulo 18 para poder explicar esta parte de los efectos eh, de las normas y su comparativa con las tasas. Así que creo que tampoco es necesario enrollarnos mucho, simplemente pues, que veáis en, en los apuntes, lo leéis con más detalle para que entendáis bien de dónde vienen eh, estas dos curvas que aparecen aquí, que una sería el coste externo marginal y la otra sería el coste marginal de, de reducir eh, el nivel de emisiones. Si veis ahora en este caso cambian eh, los ejes, el eje de la de la y representa el coste o los dólares que se pagan por unidad de emisiones no que se pagan sino que nos cuestan eh, y en el eje de la x veríais el nivel de emisiones vale daros cuenta de que ya no estamos